Que, que que traten de venir en, en auxilio de la comunidad que porque esto enlaza varias comunidades sí entonces sabe que esto está demasiado malo demasiado malo y son está este puente y está el otro de haya allí que también está malo malo es decir que también por allí por aquí por lo menos no pasa por el río por allí allá tienen que pasar por debajo eh, entre el agua